Quien me lo asesinaron en los pies míos y arrodillado. Y todavía la Policía Nacional no ha dado con el paradero del asesino. Y este país es muy chiquito, para esta fecha, no está apresado. Y él tiene familia en esa misma institución. Y según los comentarios, lo sacó del barrio un familiar que es policía también. Según me dicen, porque el deber de un militar es apresarlo y llevarlo, no soltarlo. No estoy segura, pero lo dicen mucha gente, nada más no es una. El policía, según me dijeron, fue quien lo sacó de barrio. Y en vez de, de llevarlo Aiku Aite lo soltó. Emprendió la huida. Y quiero que la Policía Nacional. No quiero derramamiento de sangre. Quiero que lo entregue quien lo tiene escondido. ¿Cómo es nombre de la televisión? Y también el que lo tiene escondido. Es culpable también que tiene escondido un asesino. Es un asesino igual. ¿Cómo es el nombre del la, de la asesino? Iván. Grullón Almanza. Quiero que aparezca esa persona presa para que se evite un derramamiento de sangre.